Hola, somos Javier e Irene y ella es Alejandra. Acabamos de salir de, de la operación, bueno, de la operación, mentira, salimos ayer. Hoy le han quitado ya los, los puntitos de los ojos a Alejandra. Y mira que, que bien está, está estupendamente. Eh, la operación ha sido de, de tosis parpedal bilateral, ¿no Sí, así, ¿no? Y nada, estupendamente. Ayer estaba ya muy bien, durmió muy bien, con los ojitos tapados, pero nada, estupendamente. Y nada, gracias a la asociación que nos han, nos han ayudado bastante con el, con el tema y nos han informado de todo el proceso y lo hemos podido hacer bastante rápido y, y estupendo. Estamos muy contentos.